El águila calva. El águila calva, también conocida como águila americana, águila de cabeza blanca, pigargo de cabeza blanca o pigargo americano, es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae que habita en América del Norte. Es el símbolo nacional de los Estados Unidos de América, incluso figura en el escudo nacional de ese país. Esta especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos a fines del siglo XX, pero su población se ha estabilizado y va en camino de ser retirada de la lista de especies en peligro del gobierno de los Estados Unidos. Los ejemplares inmaduros tienen plumaje pardo, la cabeza distintiva blanca y su cuerpo desarrollado surge de 2 a 3 años más tarde antes de la madurez sexual. Esta especie se distingue del águila real por la cabeza parda de aquella y sus últimas plumas que se extienden más abajo después de Los especímenes más pequeños son los de florida un adulto macho pesa 2.3 kilos y tiene una envergadura de 1.8 metros los más grandes son los de alaska las hembras pueden ser los 7 kilos y tener una envergadura de aproximadamente 2.5 las águilas norteñas son de la subespecie washingtoniensis y las sureñas de palus. Sepa Están separadas aproximadamente en la latitud 38 grados norte o la latitud de San Francisco. Las norteñas bajan un poco más al sur en la costa del Atlántico viéndoselas en Cabo Atleras. La especie en el tipo de Audubon de la águila de Washington fue nombrado casi en honor de George Washington. Las águilas que parecen excepcionalmente grandes, como las de Alaska, hicieron proponer como su especie a las Canus o a las Censis, pero la variación es clinal y sigue la regla de Bergaman. El estado salvaje su longevidad oscila entre los 20 y los 30 años, pero tiene capacidad de llegar aproximadamente a los 50. El cautiverio vive más tiempo aún, hasta los 60 años. El área de distribución natural del águila calva cubre la mayor parte de América del Norte, desde México hasta el sur de Canadá y Alaska, englobando los Estados Unidos continentales y la isla de Puerto Rico. La ave puede vivir en una gran variedad de entornos naturales desde los pantanos de Luisiana hasta el desierto de Sonora o los bosques de Quebec y Nueva Inglaterra. Los que están en el norte del continente americano emigran mientras que otros permanecen todo el año. Han sido avistados y cazados por error algunos ejemplares en Irlanda, apareciendo allí debido al fenómeno del vagabundeo biológico. Las águilas de cabeza blanca pasan mucho tiempo posadas e inmóviles aparentemente indiferentes al mundo, pero registrando los menores movimientos que se producen, generalmente son aves solitarias, sin embargo pueden concentrarse en gran número donde hay alguna fuente de alimento. Una costumbre regular es robar de manera sistemática a las águilas pescadoras. El águila de cabeza blanca desde un punto adecuado vigila el cazadero del águila pescadora esperando la aparición de esta y de la presa. Al darse cuenta de la persecución, el águila pescadora intenta escapar, pero el águila de cabeza blanca, que no lleva peso, la alcanza y os sigue hasta que ésta se ve obligada a soltar el pez y huir. La dieta del águila cada vez es oportunista y variada, aunque se alimentan principalmente de peces. En la costa noroeste del Pacífico, la trucha y el salmón constituyen la mayor parte de su alimentación. A nivel local, sin embargo, el régimen puede diferir sustancialmente del patrón general. En algunas situaciones, sobre todo en invierno, pueden comer carroña de ballenas y bocas. En la pesca, ya que no entra en el agua como el águila pescadora, mira los peces muertos o moribundos en la superficie del agua. Captura anguilas y peces voladores mediante sus poderosas garras. El águila calva es capaz de nadar si se siente amenazada o en peligro de ahogarse. El águila calva se puede reproducir desde la edad de 4 años, pero con mayor frecuencia a partir de los 5 años cuando regresa al lugar donde nació. La época de reproducción se extiende de octubre a abril en el sur de la distribución de la especie y de abril a agosto en el norte. Las parejas se reúnen cada año y llevan a cabo un cortejo espectacular. Ambos miembros son fieles el uno al otro durante toda su vida. Esta relación se termina cuando uno muere o si la pareja no puede reproducirse. Macho y hembra construyen el nido juntos, ya sea en el suelo, aferrándose a un precipicio o instalado en un arbusto o árbol, normalmente cerca de un cuerpo de agua. El águila calva construye el nido más grande de América del Norte. Pueden alcanzar los 4 metros de altura y los 2.5 de ancho. Pero la depresión central alcanza una docena de centímetros. El más grande registrado fue uno de 3 metros de ancho y 6 de alto y pesaba más de 2 toneladas. La hembra pone generalmente 2 huevos por año, a veces solo 1 o hasta 3, rara vez 4. Los huevos blancos opacos son de un promedio de 5 a 7 centímetros. Pueden ser pesa fácil las gaviotas cuervos, huracas, osos negros y mapaches. El periodo de incubación promedio es de 35 días, tanto en el, el macho como la hembra cuidan de sus polluelos y llevan a cabo la búsqueda de alimentos, los polluelos abandonan el nido a la edad de 10 a 13 semanas. Tanto el macho como la hembra cuidan de sus hijos y llevan a cabo la búsqueda de alimentos. A medida que los polluelos crecen, son cuidados solo durante el mal tiempo, y entonces uno de los padres permanece junto a ellos con las alas extendidas. Gradualmente aprenden a tomar su propio alimento, en cuanto se desarrollan sus plumas, comienzan a sus ejercicios de vuelo batiendo sus alas e incluso volando unos metros. Finalmente los padres les inducen a volar libremente, recompensándolos con alimentos, pero todavía vuelven al nido hasta el fin de verano, entonces los padres los echan fuera. El águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos, es uno de los símbolos más conocidos del país y aparece en la mayoría de los escudos oficiales, entre ellos el del presidente de Estados Unidos. Fue elegido el 20 de junio de 1782 con el Congreso Continental y se representa con flechas y una rama de olivo en sus garras. Aunque no todos apoyaron este símbolo, en una carta Benjamin Franklin escribió a su hija en 1784 desde París, manifestando su disgusto, con el comportamiento del Águila Calva. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.